de un poco de lluvia que cayó en Santiago. ¿A dónde? En Santiago. Ah, okay. Ayer yo vino aquí también. Ah, sí, bueno, yo, sí, yo vino aquí también. Sí, pero en una lluvia ácida. No, no, no, no. Cayó una... una ¿Acida lluvia Ácida porque, Francis. No, ¿no? Eh, se le llama lluvia ácida. Cuando no, tú ves que... que... Referencia no. a otra cosa. Tiene contenido. Tiene <risa> contenido eh, muy... Es de contaminación. De contaminación Resulta que cuando y la acidifica la llega misma. la lluvia, proviene cuando las nubes se cargan. Y llueve. Ayer era un sol impe impecable y se estaba cazando una bruja, dicen los muchachos. Sí. Pero es lluvia ácida. No, pensé que hacía no, referencia no, no, pero por lo de En este curso, caso, la, la lluvia estaba bien. Estaba producto no de No había contaminación, de era producto de naturaleza, okay. estaba lloviendo. Pero resulta que estaba cayendo adentro del Cabral y No puede ser. Sí. Yo envié una imagen a, a producción que quiero que me la pongan por favor. De lo que estaba sucediendo, con un poquito de lluvia, ¿eh? no era mucha. Y miren, miren, miren cómo está la emergencia, miren. ¡Ay, Dios! Con un poquito de lluvia que cayó en Santiago ayer. Es decir, que se rebosó. <risa> eso es rebosado. <risa> eso no es una piscina, ni, ni es una cascada en un lugar. No, eso es en el Cabral. Iberés. Ah, no, era de arriba que venía. Era de arriba que venía. Con un poquito de lluvia que cayó. Para que ustedes... Ahí hay más de 3.600 millones de pesos invertidos. Sin terminar. Sin terminar. Más de seis años de intervención. <coughs> tiene, tiene ese hospital. Y eso que se da ahí en el Cabral y Se replica en muchas construcciones del país. Especialmente escuelas. Ayer nosotros vimos en todos los medios de comunicación una escuelita del sur, donde se le cayó el techo, el techo deplomándose que hirió a tres niños por vicio de construcción, una escuela prácticamente nueva. Y estos casos de, de filtraciones en hospital, en este caso el hospital Cabral Ibáez. Es simplemente un testigo más del irrespeto que se tiene a lo que es público, a lo que es del Estado, la falta de, de lo que es el Estado de derecho. Señores, ¿por qué? Un Estado que envía a hacer una construcción o una remodelación, que sean obras cubicadas, que sean obras supervisadas y que pase eso es para que los que cubican, los que supervisan los ingenieros, el director del hospital todo el mundo esté preso preso, mínimo preso y el s4 también guardado en una maleta por ahí porque no se justifica que esté pasando con tantos recursos del pueblo invertido en una remodelación de un hospital como es el Cabral y Baez, y estén sucediendo estas cosas y pasan la mayoría de los hospitales y pasan la mayoría de las escuelas lo que evidencia es corrupción eso es lo que evidencia y también lo que evidencia es falta de respeto a la ética Falta de supervisión y de control del propio Estado cuando invierte, no darle seguimiento y no vigilar. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando, Francis? Lo que es eh, la supervisora, lo que es obras públicas y todo esto son que gobiernos tienen. distintos. Óyeme, tienen, son gobiernos distintos. Tienen en sus nóminas a todos los familiares que puedan aparecer y además tienen ahí. Aquella mafia por la cual se mató el ingeniero, eso sigue igual. Eso no se ha cambiado gran cosa. Y si deben de construir una escuela, el, la primera horda mafiosa que pasa de buitre son los que tienen que ver con los terrenos, en las compras, la sobrevaluación del costo de esos terrenos. Y después pasa otra horda de buitres en el asunto de las mismas contrataciones para pago de las cubicaciones. Los ingenieros, muchos de ellos que han hablado conmigo, me dicen, óyeme, es que tenemos que dar, tenemos que dar, tenemos que dar aquí, tenemos que dar allí para que nos puedan pagar. Lo que parece ser algo normal. El discurso de ayer te refleja algo. Un desorden. De lo que está pasando. Un desorden totalmente. Gente que están pendientes en asuntos personales y no, y no se interesan por los asuntos del Estado lo que debe de interesar. Eso que está pasando y eso que ha pasado todos estos años con un presidente dedicado a lo que es su ejercicio, se puede dar una vez, pero no dos veces, no tres veces, no siempre. Pero no no los... hacerlo eh, eh, como cotidiano. Mira qué es lo que pasa, Carolina. Una funda de cemento viene para dos carretillas de arena o para tres carretillas de arena. Y esos materiales, esos agregados, tienen combinaciones. Y esas combinaciones, eso es estándar, eso no, puede, eso no puede estarse relajando. Y la calidad del mismo material. Entonces, para poderse ahorrar dinero, usan más eh, eh, material agregado que eh, la cantidad de cemento. O usan menos cantidad de acero que la que deben de usar para ahorrarse. O eh, los calibres de la calidad totalmente diferentes, porque hay diferentes calibres. Tú tienes, por ejemplo... Alambres eléctricos, que siempre lo pongo de ejemplo. Número 8, que gordo, número 10, número 12, número 14, van en pares. Y si el estudio dice que es número 8, que tú debes de usarlo, ellos usan 12. Pero en esa diferencia hay enorme diferencia de precio. Entonces, los supervisores, los que ubican, los que van, todos están entrelazados. Y permiten que no, esas cosas pasen. Pero recordemos el reciente caso en una escuela eh, con dos años de construcción que le, le, una parte del techo a unas cinco niñas o a cinco personas sí. en el centro educativo les cayó casi encima y debieron de ser intervenidas. Y o sea. pasamos también a, a las construcciones de los puentes. Yo voy a un lugar en Moca cuando voy a visitar mis, mis, mis tíos que hay unos pilares que se usó que usó el tren y están como si fueran nuevos. Como si fueran nuevos. Cosa de los años 40 y 50. Bueno, Calidad. El, Cosa del año 1800. No, del 1908, por ahí, cuando aún el tren sí. que pasaba por acá y pasaba por La Vega. Tú puedes entrar entre hostos. Y verlo igual. Y están In, intactos. Sí, es decir, pa me refiere Cada vez más Han pasado más duro, eh. tiempo y la forma y tramado de la línea donde van iban los hierros, no tienen los hierros, está igualito. Entonces, ahora tú escucha que cae un agua en tal sitio y no queda un puente. Y los asfaltados. Y los asfaltados. Y los dos, dos se van. Tres días lloviendo y se van. Y todo se va. Entonces, por ejemplo, ese caso de los asfaltados, tiene diferentes calidades. Hace 30 RC2, qué sé yo qué, qué sé yo qué, diferentes. Y ellos no, no preguntan qué tipo de... no Usan el peor. El al precio del mayor. El Beco, cuando estaba en obra pública, reparó un tramo de la, <ríe> sí. de la, de la autopista Duarte de aquí en Bonao. No, y okay. lo vi que al poco tiempo sí. hubo que volver a echar, sí sí sí, sí, sí, sí. sí. Vamos a aprovechar empresa. para saludar a Yerian que se suma a <ríe> nuestro programa. Bueno, Buenos días, Yerian. Buenos días bien, a todo ¿cómo, el el cómo, ¿Cómo amaneció Y a toda la gente que nos sigue. ¿Cómo que tú dijiste el qué? el entonces se va tienen... para los comedores sí. económicos supervisor Vamos, del área norte eso es para que tú entonces tiene, o sea, yo me siento aquí de una vez para entonces cosa? tienen empresas no, la mayoría de bueno. esos funcionarios el pero ustedes no lo han dicho aquí lo que significa penco en, en la regiones hablando ¿sí? tú muchacho ahí déjalo que ¿Eh? tienen tienen empresas que están cargando el estado han cargado el estado y salen del estado y es como si fuera una misma mafia Comercial de cada uno De los estamentos del Estado Y no se hace una obra si no sale con la aprobación De una empresa del mismo Estado o sea, Así no se puede gobernar una nación Vienen los vicios de construcción Y vienen también Lo que es la mala calidad de ayer, la ayer me informaron Que han generado La venta del seguro Para quienes Para los extranjeros Que pretenden adquirir residencia o naturalización. Es una especie de fianza, cuestión de que allí contenga en ese seguro la posibilidad, si usted comete una falta, de ser deportado y cubrir los gastos que genere su permanencia aquí. Y me dicen que han concentrado, es algo del negocio lícito y comercio libre, y todos los seguros tienen la oportunidad de vender pólizas. ¿Tú sabes qué? pero eso no tiene que ver con el no Julio, Francia. no espérate ¿Eh? ayer migración me dijeron a mí que hay una empresa de un funcionario y está concentrado ahí no hay otro seguro que pueda venderse Mira, para esos fines ah, es decir es la concentración una de negocio con relación a tu participación eh, las actuaciones de la ingeniería como método de recaudación de capital originario Comenzó en la República Dominicana con los gobiernos de Joaquín Balaguer a partir del año 1966. Eh, a partir de ahí y básicamente después del de ascenso de Leonel Fernández al poder en el año 2004 y de Hipólito Mejín en el año 2000, la ingeniería, las construcciones de ingeniería no son más que una forma... Colocaste la fecha, la primera, ceso fue en el 96. La primera de Leone, sí, en el 96, la de Leone en el 2000, eso fue lo que dije. La forma, sí. la ingeniería se ha utilizado simplemente como una forma de ah, aclarar recursos, de guardar recursos... Acumulación para, originaria para, de, la, la acumulación original de capitales. Acumulación originaria de capital, que es lo que te va a permitir después como ha hecho Lionel y como han hecho Danilo, formar su estructura y mantenerse en el poder. Ustedes no tienen el dato, pero si ustedes supieran, la empresa que mejor ha construido en la República Dominicana en los últimos años ha sido Odebrecht. ¿Cómo que te lo tenemos? al margen de las acciones ilícitas... En la que incurrió. De, de 21 de licitaciones se ganó 21. Pero es la que mejor la vas a ver la 21 y está mejor hecha que todas claro. las 300 que se pudieron haber hecho en la República Dominicana porque tienen un criterio de construcción. Como claro, la que está diferente. hecha de piedra blanca o coa, que ya o, está destruida. Con relación a la de nosotros, con relación a la de nosotros, lo de nosotros solamente es un asunto para repartir dinero. Se le da a cualquiera, no tiene que ser ingeniero, se hace un sorteo, no hay una supervisión rígida. No hay nada que tenga que ver con eso, de lo que se trata simplemente de que deje dinero y que vaya a, a la saca del de, presidente de, de mañana.